De tristeza a veces también me dan ganas de llorar, ahí es que no quiero salir del cuarto, como ahorita que me tocó pasar el 10 de mayo en Texas, ahí estuve no, no pude pasarla con mis hijos, entonces ya tengo casi dos semanas que no los miro, estuve triste, pero luego también me anima a que necesito sacar a mi familia adelante. Bueno, qué tan difícil es para un artista de tu nivel, de tu talla, siempre estar dispuesto a trabajar pese al cansancio, pese a los trasnochos, pese a estar viajando de ciudad en ciudad y siempre digamos que mantenerte bien, mantenerte digamos que on point, como diríamos acá. Eh, yo quisiera saber cómo es ese ritmo de vida, cómo llevarlo correctamente. Pues no te sí. creas, a veces es, es un poco difícil, nos pasa, nos pasa que nos levantamos asustados y acá estamos pensando que se nos pasa el horario.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 Entonces esas dos cosas me impulsan para sacar las fuerzas y, y querer ser cada día mejor y mejor. Y, y cada día cometemos muchos errores los artistas en este ámbito de la música, pero cada día vamos mejorando poco a poco cosas, porque en la misma, en la misma carrera hay cosas que ya no nos van permitiendo claro. y las vamos acomodando y es cosa de irse uno mismo redireccionando a, lo, a la meta que uno quiere. Y como yo amo lo que quiero, uh, realmente para mí los sacrificios... Este, que hago se ven plasmados como Vita, que ya cada día la gente sí. nos, nos respeta bastante. Donde veo agrupaciones muy grandes, como Conjunto como Primavera, uh -huh. como Rieleros, como señor Pancho Arras y todos ellos que, que ya nos hablan con, con respeto también. Uh -huh. Entonces ya uno dice, yo admiro tanto a estas personas y para mí yo me siento como una moronita al lado de ellos, pero cuando ellos me ven y me dicen que, que respetan lo que estoy haciendo, eh, que está muy bien Entonces me dan más ganas De seguir echándole para adelante uh -huh. Y pues ahí digo Los esfuerzos valen la pena Es difícil Pero nada es imposible Se va adaptando el cuerpo uh -huh. Y ahí es de donde sacas Entonces tus energías Y tus esfuerzos Día a día para seguir ah, No me importa el cansancio No importa los noches No importa nada Caray ¿tú tú claro. no? Ya no vamos a pasar Ya vamos a pasar Al señor de la guitarra Porque acá tenemos Muchas presencias Se llama Baltasar sí, Va Me encanta, Manny, siempre está haciendo ese tipo de comentarios. Y me perdón, me encanta, eso no es guitarra. ¿Cómo se llama? ¿No va Se llama Bajo Quinto, porque antes era Bajo Sexto, oh. que ya usamos de 12 cuerdas, ahora ya es de 10, Bajo Quinto. Después va a ser Bajo Cuarto, Bajo, bajo La Cama, Bajo, bajo El sofá, Ay, te... Bajo su madre. Así no, Cruz. Sí, no, Bajo. Sí, no, Bajo. eso no, sabo. No <ríe> Lili, ¿qué canción eh, has, has, has estrenado de la última vez que viniste a sacar? ¿Qué, ¿Qué canción tienes? ahorita puede ser el... Fíjate que tenemos muchas De, de, de que llegamos nosotros El año pasado aquí con ustedes en noviembre a hoy sacamos un, un disco Con 18 temas, que de ahí una docena Son composiciones mías uh -huh. eh, Y sacamos, eh, lanzamos en radios el, el tema De la muerte de Roberto settina Que se puso dos semanas consecutivas En los Hudsons en todo el monitor latino Estados Unidos okay. eh, Y pues sí están en número uno Muchas radios de todos Estados Unidos Pero acabo de sacar el 14 de, eh, Bueno, el 10 de mayo eh, acabo de sacar una canción que compuse para las mamás, se llama Ni con mi vida, mamá. ¿Y que te la viste o qué? Claro que sí, nomás que no me la porque ahí no la puede pasar en la cara El eh. apuntador, el apuntador. <risa> o sea, no, no, la, la compuse como nada de un día para otro y tuve una semana para hacer el video y todo. Ah, o sea. ya, si quieren podemos con tu video, este, no me avises. Ah, sí, pero, que no eres pero ¿tú, tú eres cantante no? ¿Sí? sí, y de mi compositora Sí, la, la Ella compone, sí, me imagino, todas, todas las canciones las compusiste tú, si no sé más. La mayoría. La mayoría. Ella también es la que le compusiste a tu papá, ¿cómo sí. se llama? Hola, papá. Esa canción, te hasta al alma, si no la han escuchado, se la recomiendo mucho porque es muy bonita. ¿Y, ¿Y cuánto, de cuánto compone el de que Palzón? Claro. Madrecita durmió, te canto. Es de una vez en la vida, y si hubiera te faltado, madrecita, de ¡Me encanta! Por ser el de haber... de nueces. de nos taintar, tú sabes que porque cometemos errores, nadie no es perfecto, la verdad, el anillo al dedo como dicen por ahí me encantó tu canción. Mira, también los ojos, Dios Y, ¿Y una tío, cosa? sí que cometemos errores con las mamás, qué pesado, ¿no? Sí, no que nos eh, ya ya lo, ya lo sabes, ya cuando tú misma te conviertes en madre, es es vas a pagar con tus hijos. Ah, <risa> ay, pobrecita, de nadie <risa> sabe lo que es lo que es ser hija hasta que te <risa> mire, no sé si usted sería es cantar y otra cosa interpretar y sentir corazón, la canción, sí. esta Lili la, la interpretó y la sí. sintió O sea, yo, no, es usted verdad, no casi no, es <risa> un, un pinche chillón Pero, muy bonita canción, dices El que mejor, en una claro. semana te haces todo Ah, sí, la canción la compuse yo creo como en unos 10 minutos uh -huh. ah. que te va a preguntar, ¿cómo es la inspiración para una canción? ¿Te nace y dice, se me ocurre esto, tata, o la vas componiendo por pedazos? No, fíjate que yo siento que yo cuando me pasa eso... Como que eh, traigo, me pongo mal, empiezo con mis terrores, como ahorita que estoy nerviosa un poco. Eh, yo sé que te pongo así. <risa> Ay, te acometí. Hey. Eh, eh, pero es algo como que se apodera de mí, yo no sé, no sé qué será, pero es como yo lo que me imaginé que iba a componer una canción para las mamás. Es algo que, que me empieza, llegamos de, de trabajar de sacramento, empecé a ver las mujeres. Uh, una señora me comentó que su mamá estaba muriéndose y que su mamá le pidió que me fuera a ver porque me adora, eh, espero en Dios que esté bien, uh -huh. pero la mujer que oraba a grito abierto y yo cantando y eso me puso, me hizo mi corazón como que me lo empatigó uh -huh. y me fui pensando todo ese eh, proceso para la casa y dormí un rato, luego me, no me podía despertar ese día yo casi nunca pudo así tan dormida así como esa vez, ¿no? y, y ya no pude, en la madrugada llegamos a, a, allá a Los Ángeles y yo no pude dormir, ya eran como las 8 de la mañana, nueve, y yo sin dormir y empecé a escribir la canción ya como para las nueve y media la tenía y ya la había mandado al estudio y la mandé para la compañía les dije necesito esta foto quiero que me hagan esto porque ya tengo una canción para día de los madres ¿Sí? y era faltaba una semana, le hice un lunes y para el otro, para el domingo creo el otro lunes la ya estaba grabando el video, la sacamos y ya les Ya está el video en, en la, YouTube, en YouTube sí. para que, la, que la Y la... hice, todo el mundo piensa que fue en México, pero realmente yo dirigí el video, está muy sencillo okay. pero muy bonito. Sí. Está muy al estilo de, de, de, de México. Mm -hmm. Si van y ven el video se si llama Ni con mi vida mamá te lo seguro que les va a gustar y te va a recordar como en México porque wow. yo lo quise hacer incluso la mujer que, que salió de que está embarazada uh -huh. eh, a los dos días tuvo su bebé ¿o oh, sí? sí wow. ya estaba, no, estaba ya para pues, la bendición ya como ¿no? que tú ves a gente nosotros llevamos otro plan, encontré gente acá y dije yo, ella, ella, ella, y los pongo así tantas cosas coincidieron con sí. los modelos del video que sí. si te lo cuento pues, te, vas a, te vas a sorprender de verdad, que, que, que en verdad yo creo que esta canción tiene un mensaje que no, no, no lo hice yo Uh -huh. Alguien me lo puso en mi mente y, y yo eso es lo que salió. Tengo una pregunta para Don Balta, ah. que no ha parado de hablar, dios mío. O sí, sea, don, don, don Balta, ¿sí? deja hablar, sí, por favor. Sí, sí. Ah, don, don Balta, a sus años de experiencia en el medio artístico, ¿qué fue lo que le dio a Lili Cetina? Que no le dio a los demás artistas, porque usted ha pisado diferentes escenarios, entonces usted vino varias veces a Atlanta, ha estado ¿Pues? en grandes escenarios, ha visto grandes artistas? Sí, gracias a Dios. Eh, por medio de andar con esa agrupación tan conocida, tuvimos todo Estados Unidos. Yo pienso que fue muy poco el escenario que quedó de los pregones de no pisarlo con los rasos. La verdad, agradecidísimo con el señor Sacramento Ramírez, el Reinato Sanavia, el compañero Chava y Marcos González. Así es, porque así fue lo más fuerte de los rasos. Y la verdad, no, yo miré en ella, la miré, le miré un futuro, la verdad. Cómo cantaba, cómo se expresa con la gente, la gente uh -huh. cómo la quiere, la verdad. Y yo dije va a llegar muy lejos esta, esta, esta muchachona. Le dije a ella y creo que no me he equivocado hasta ahora. Bueno, no soy el único, pues son muchos los que ven eso, el talento que tiene ella, la verdad. Pues ahí, se se se el encargo, ¿Eh? ahí se ¿Sí? le encargo, ¿eh? Ahí se le encargo. Ven, ahí Va por un buen camino, la verdad. Sí, yo creo que esto sigue para adelante. Ya, ojalá te quisiera ver en una arena que obviamente son los escenarios... ¿Qué le quieres mandar a la playa? ¿Qué chico? ¡No! Las vacinas, todos dicen que... El, eh, a sí, mí sí, me hace no que no llegan los grandes artistas, ojalá y algún día nos toque el dicho y decir, ¡Ay, te acuerdas cuando Por yo... Eso eso? Por eso pido tu gracia, cuando yo ¿No? me lo he visto. ¡Sí! Me ¡Sí! Porque ya, capaz y no te veo igual, ya cuando estés bien allá, bien arriba, ya, bien arriba, ya, y yo me mira, aquí ¿Sí? tengo esto. Me acuerdo cuando vinimos sí. a visitarnos al estudio, muy humildemente, cuando fuimos a comer mariscos, la verdad, me respeto, sí, sí. me encanta tu música y que ojalá te siga yendo mucho mejor. Yo tengo una pregunta para Lili, y la última, no, no, no me siga quitando la palabra que tú haces segunda pregunta. Lili, si tú tocas un tema muy importante, ¿tú crees en la inspiración divina? ¿Crees que todos venimos al mundo con un propósito al cual de pronto Dios nos manda a desarrollar? ¿O tenemos que luchar demasiado por nuestros sueños, por nuestros sueños y esforzarnos para lograrlos? Para ¿Y en español? ¿Y en español? Básicamente que si ella cree en, en, toda, en toda esa eh, inspiración divina sí, no. que le llevó para hacer esa canción o que simplemente uno dice que tiene que venir a luchar y venir a esforzarse demasiado por sus sueños para poder lograr Pues mira, yo creo que en la vida dicen sin esfuerzo no hay nada, como Teo dicen ayúdate que yo te ayudaré. Hay que dar para recibir, para merecer las cosas te las tienes que ganar, obviamente. Pero claro que cada, vemos todas las personas tenemos un talento y tenemos un don, todos, no solamente uno. Pero hay personas que los desarrollamos y hay personas que no los desarrollan. Hay personas que tienen la capacidad de darse cuenta que son importantes y valiosos para, para hacer algo, hasta para vender unos chicles. Porque uh -huh. que hay personas que tienen, hay fábricas de todo. Porque hay personas que empezaron uh -huh. vendiendo un dulce y después hicieron uh -huh. este, los empresarios de, de formar millones y millones uh -huh. de paquetes de, de dulces y sus fábricas. Sí. ¿Te viste mi amor? ¿Hay que dar para recibir? No, yo me imagino. ¿Usted es casado? Sí. ¿Fue casado? Sí. ¿Sí? Sí. Felizmente dijera casado. Aquí lo de que preguntes es: esa? aquí no, cinco, los músicos los ¿eh? no somos casados. Los casados sí, es son los que están en la casa. ¡Oh! Ay, es, es cierto. Aclaro. Es cierto y no digas nada si te preguntan algo de no mi esposa. Este, Ensígueme a tocar esto. Escribí que cómo lo hizo así. Mi esposa va a estar bien feliz. Eso. y si no quiero no me entero no no no, no no no no no y Cruz no claro que sí a toda los gente hermosa de atrás de ya estamos acá guachos hijos del maíz viendo acá nos espera su amiga tira mañana 14 de mayo allá en el espacio discoteca con Orteño Banda, con Mariachi, y voy a estar cantando como casi dos horas. Y también el señor Pancho Barraza, yo creo que va a estar como más de dos horas con su show de bailarinas y todo, vamos a estar ahí en el escenario. Casi nadie en el señor Pancho Barraza, nomás más ahí como padrino de su servidora Alicia Dina. Nos vemos mañana, bailar su mi gente, en el espacio, discote. Y a que hablando, porque acuérdense que el cualero me pone bien lleno, así que yo creo que ustedes me huelen de las nueve de la mañana, de la tarde. Perdón. Y, <risa> y para claro, que que. que ganan desde la frente de sí, usted, yo, yo mi recurso que me van a dar sostén de mí. El premio mayor, usted me va a dar vez no no a no no no no no no voy a dar esta vez, pero, vez no, lo, no no dar no no no no no no o sea, si no no O sea, si te digo pan no no no no no no no no no no no no no no no no zapatos, a veces regaló wow. chamarra, a veces regaló Y de camino.